Vamos a ver Jaime, hijo. Aquí está el tío. Estás tú ahí, Diego yo. Mi tatuador Jaime. Y como verás, pues estamos con el Che Guevara. No sé si se aprecia bien. Pero ahí estamos dándole caña al Che. Como ves, Jaime, el vídeo tiene que ser corto, mi hermano, porque no te lo puedo mandar por WhatsApp, porque como se alargue mucho, no cabe, aquí está el tío. Como verás, ya me queda menos. Vamos a ver, Jaime, aquí estoy con mi tatuador, ahora mismito no podemos, no podemos mandarte el copyright, porque el copyright va con la música. El copyright es por la música, no tiene que ver nada con los vídeos. Y esto... Este vídeo va dedicado para ti, ¿vale? <risa> y esto es una obra de arte. Míralo, míralo, ahí. míralo. Ay, ay, ay esto el es el mapa por donde el CHE anduvo ¿vale? el CHE y luego ahí arriba está el CHE disparando un poco y aquí arriba todavía no se ve porque todavía le falta eso está nada más que con la línea él es decir, va a ser un señor tatu. Pero señor, con mi pedazo de barriga de la cruz del campo, ¿sabes? Y este polla bobite, ¿no?